Hola amigos de Guayalins, hoy estoy desde el Auditorio Gota de Plata aquí en Pachuca... ...donde se llevó a cabo la investidura 2014 del Salón de la Fama... ...en donde pudimos ver a jugadores leyendas del fútbol nacional y del fútbol internacional... ...como es el caso de Rafa Márquez, Manuel Apuente, Manuel Negrete... ...pudimos ver al pibe Carlos Valderrama que también fue investido este año... ...y que además ya era justo y necesario que a un jugador como él... ...que ha sido nombrado como el mejor jugador de la historia de Colombia haya sido nombrado como nuevo integrante del Salón de la Fama. Así que acompáñame a ver lo que hoy va a suceder desde aquí, desde el Auditorio Gota de Plata, en Pachuca. como el longevo entrenador del Manchester United Sir Alex Ferguson y el otro Romario de Souza, como estrella de las canchas y considerado todo un cargo para ambos hemos encontrado los personajes perfectos para entregarles este reconocimiento porque gracias a él no he decidido lo que iba a hacer de mi vida no mirando el mundial de 94, todo lo que estaba haciendo Mirando esto, fue lo que decidí hacer en mi vida. Entra al Salón de la fama. Ser Alex Ferguson. Él siempre ha sido una persona muy especial en mi vida, que me abrió las puertas en este sueño europeo y que bueno, que siempre me ha ayudado bastante, siempre ha estado ahí conmigo, me ha apoyado, me ha dado bastantes consejos y lo bueno, quiero es felicitarlo y que, que bueno, que, que es más que merecido este, este recibimiento y esta entrada al Salón de la Fama. Tuve el honor de obtener aquella Copa Confederaciones del 99, que tuvimos de ser gran técnico, que marcó una época importante en nuestro, en nuestro fútbol. Grandes equipos con la selección en aquel Mundial del 98. Y es por ello que hoy me no olvide presentar a todos ustedes al señor Manuel Aguante. A de la la fama lo único que puedo decirte en el nombre mío en ese fútbol es gracias gracias por darnos tantas alegrías y ser una referencia de talento trabajo y lucha y esfuerzo para todos los colombianos un abrazo y felicidades ídolo. y me recuerdo cuando me dijeron que me iban a dar este premio y que iba a entrar a este lindo homenaje me recuerdo mucho de mi barrio Pescadito un mensaje para esos niños que sí se puede que sí se puede conseguir nuestro sueño y que todo depende de nosotros. El talento lo tenemos, pero tenemos que poner amor, disciplina, deseo ganas para lograr nuestro sueño. La ceremonia muy bonita, muy preciosa, me encantó, muy emotiva. Eh, sobre todo que agradecían a los familiares, cada uno de ellos. ¿Quién de los investidos dio el mejor discurso? Ah, yo creo que Javier Vasco, el Vasco Aguirre fue el que dio el mejor discurso, agradeciendo a su familia, contando historias eh, y cada una de esas historias haciéndola muy emotiva y muy divertida. Pues muy emotiva, muy emocionante. La verdad que da gusto ver a grandes figuras, a grandes entrenadores, a gente que también ha partido y que sin duda dejaron una huella ¿no? dentro del fútbol y que el fútbol también tiene muchos valores ¿no? entonces creo que es un gran proyecto del Grupo Pachuca y felicitarlos y Me pareció muy adecuado lo que dijo el pibe Valderrama, ¿no? darles esa ilusión que luchen, que siempre hay caminos, todos sabemos cuál es el camino correcto e incorrecto Le dicen la fiesta del fútbol, ¿para ti qué significa la fiesta del fútbol? pues La verdad que es la primera vez que me toca estar en un evento eh, del Salón de la Fama y para mí fue muy emotivo Se recordaron eh, Grandes momentos, grandes personas Grandes jugadores, entrenadores Se recordaron amigos que se han ido Y nada eh, Es una gran iniciativa Ojalá que, que esto siga siendo como como fue hoy ¿Qué siente Don Emilio de ser comparado Hace unos momentos con Don Ángel Fernández? No, pues imagínate, un orgullo no. Yo agradezco a la gente que que muchas veces lo manifieste, para mí Ángel Fernández Es un ícono de los comentaristas Deportivos que ha dado México, ¿no? que hemos tenido Muy buenos, yo te podría sumar A don Fernando Marcos, a José Ramón Fernández A gente como Raúl Urbañanos, como Francisco Javier González, tantos y tantos Que hemos tenido ¿no? de gran nivel De altísimo nivel en béisbol Don Pedro mago Sepien. en fútbol americano Gente como Pepe Espinosa, como Joaquín Castillo, como don Fernando Monrosum Tenemos gente muy capaz, entonces Cuando alguien me comenta que mi estilo le recuerda a alguno determinado narrador, pues es una gran satisfacción, pero también una gran responsabilidad. Y ya lo dice la copla, dicen que no son tristes las despedidas, dile a quien te lo ha dicho que se despida. Algún día hay que dice y cuesta, duele, porque aquí está lo mejor de mi vida.